No hay tema que no haya tocado antes en sus narraciones. Trabajador incansable y sin duda uno de los mejores escritores de cuentos de todos los tiempos, hoy leeremos el cuento El guarda. Dramática historia de un honrado guarda de un coto de caza que sorprende a su propio sobrino, cazando furtivamente en los dominios del señor al que sirve. Espero que te guste. Demos comienzo. El guarda. El guarda. Se contaban después de comer aventuras y accidentes de caza. Un viejo amigo de todos nosotros, el señor Bonifacio, gran cazador de animales y gran bebedor de vino, —Hombre robusto y alegre, lleno de ingenio, de sentido de filosofía, de una filosofía irónica y resignada, que se manifestaba por extravagancias mordaces y nunca por tristezas—dijo de pronto. —Yo sé una historia de caza, o más bien un drama de caza bastante singular. No se parece nada a lo que se conoce en su género. Además, no la he contado nunca pensando que no divertiría a nadie. No es simpática, ¿me comprenden? Quiero decir que carece de esa especie de interés que apasiona o que encanta o que conmueve agradablemente. En fin, es esta. Entonces yo tenía 35 años aproximadamente y cazaba como un loco. En aquella época poseía una tierra muy apartada en las cercanías de Jumingues, rodeada de bosques y muy buena para la liebre y el conejo. Únicamente iba a pasar allí cuatro o cinco días al año y la vivienda no me permitía llevar a un amigo. Tenía como guarda a un antiguo gendarme retirado, un buen hombre, severo con las órdenes, terrible con los cazadores furtivos, y que no temía nada. Vivía completamente solo lejos del pueblo en una casita, o más bien en una casucha formada por dos piezas en la planta baja, cocina y bodega, y dos habitaciones en el primer piso. Una de ellas, especie de cajón en el que apenas cabía una cama, un armario y una silla, me estaba reservada. El tío, cabalier, ocupaba la otra. Cuando digo que estaba solo en ese alojamiento me he expresado mal. Tenía consigo a su sobrino, una especie de ganapán de catorce años que iba por provisiones al pueblo a tres kilómetros de distancia y ayudaba al viejo en las labores cotidianas. Este granuja, flaco, larguirucho, algo encorvado, tenía unos cabellos amarillos tan ligeros que parecían plumón de pollo. Tan raros que parecía calvo. Poseía además unos pies enormes y manos gigantescas, manos de coloso. Vizqueaba un poco y nunca miraba directamente a nadie. En la raza humana me hacía el efecto de lo que son las bestias apestosas entre los animales. Era un turón o un zorro aquel arrapiezo se acostaba en una especie de agujero en el altillo de la pequeña escalera que llevaba a las dos habitaciones. Pero durante mi breve estancia en el pabellón, llamó el pabellón a aquella choza. Marius cedía su hueco a una vieja de Corcherville llamada Celeste, que iba a hacerme la cocina porque los ranchos de tío Cavalier eran muy suficientes. Así pues, ya conocen a los personajes y el local. Ahora, la aventura. Era el 15 de octubre de 1854, recuerdo esa fecha y no la olvidaré jamás. Salí de Ruan a caballo seguido por mi perro Buc, un gran braco de Politou, ancho de pecho y fuerte de fauces, que batía los matorrales como un podenco de pontentener. Llevaba a la grupa mi bolsa de viaje y mi escopeta en bandolera. Era un día frío, un día de fuerte viento triste con nubes sombrías corriendo por el cielo. Al subir la cuesta de Cantillu, contemplaba el amplio valle del Sena que el río atravesaba hasta el horizonte con repliegues de serpiente. Ruán a la izquierda alzaba al cielo sus campanarios y a la derecha la vista se detenía en las lejanas colinas cubiertas de bosques. Luego atravesé el bosque de Rumbar. Yendo unas veces al paso, otras al trote, y hasta las cinco llegué hacia el pabellón, donde me esperaban el tío Cabalier y Celeste. Desde hacía diez años, yo me presentaba en la misma época de la misma forma y las mismas bocas me saludaban con las mismas palabras. —Buenas tardes, señor. ¿Está bien de salud? Cabalier apenas había cambiado. Resistía el tiempo como un árbol viejo, pero celeste, sobre todo desde hacía cuatro años, se había vuelto irreconocible. Casi se había doblado en dos y, aunque casi siempre activa, caminaba con parte superior del cuerpo tan inclinada que parecía formar un ángulo recto con las piernas. La vieja, muy servicial, siempre se mostraba emocionada al despedirme. Y cada vez que me iba me decía «Hay que pensar que quizás sea la última vez, mi querido señor». Y el adiós afligido, temeroso, de aquella pobre criada, aquella resignación desesperada, conmovía todos los años mi corazón de una forma extraña. Me apeé. Pues del caballo, y mientras caballer, cuya mano había estrechado, llevaba al animal al pequeño cobertizo que servía de cuadra, entré seguido por Celeste en la cocina, que también servía de comedor. Luego se nos unió el guarda. La primera ojeada me bastó para ver que su rostro no era de siempre. Parecía preocupado, incómodo, inquieto. Le dije: ¿Qué tal, cavalier? «¿Todo marcha a su gusto?» Murmuró, «Sí y no, hay algo que no marcha». Pregunté, «¿Qué es lo que pasa, amigo mío? Cuéntemelo». Pero él movía la cabeza. «No, todavía no, señor. No quiero preocuparle. Así nada más llegar con mis incordios». Insistí, pero él se negó en redondo a ponerme al corriente antes de la cena. Por su cara comprendí, sin embargo, que era grave. Yo no sabía qué decirle y cambié de tema. —¿Y la caza? ¿La tenemos? —Oh, en cuanto a la caza sí la hay, claro que la hay. Encontrará toda la que quiera, gracias a Dios he tenido cuidado. Y lo decía con tanta seriedad, con una seriedad tan afligida que resultaba cómica. Sus gruesos bigotes grises parecían a punto de caer de sus labios. De repente me di cuenta de que aún no había visto a su sobrino. —¿Y Marius dónde está? ¿Por qué no se presenta? El guarda tuvo una especie de sobresalto y... mirándome bruscamente a la cara. —Bien, señor, prefiero decírselo todo seguido. —Sí, lo prefiero. Si estoy afligido es por él. —¿Ah? ¿Ah? ¿Y dónde está? —En la cuadra, señor. Yo esperaba el momento de que apareciese. —¿Es que ha hecho algo? —¿Lo que ha pasado, señor? Sin embargo, el guarda vacilaba con la voz cambiada, temblorosa. La cara, surcada de repente por arrugas profundas, arrugas de viejo, continuó lentamente. —¡Vamos allá! Este invierno me di cuenta de que me rodeaban por el bosque de las roseras, pero no podía pillar al tipo. —Pasé allí noches y más noches, señor. Nada. Y mientras empezaron a poner trampas por la parte de Corville, me consumía el despecho, pero lo de coger al merodeador, imposible, parecía como si el muy miserable estuviera avisado de mis salidas y mis proyectos. Pero un día, cuando cepillaba el pantalón de Marius, su pantalón de los domingos encontré cuarenta sus en su bolsillo. ¿De dónde los había sacado el mozo? Estuve pensando ocho días y vi que salía. Él salía justo cuando yo volví a descansar. «Sí, señor». Entonces lo espié, pero sin que pudiera sospechar nada. «Oh, sí, sin la menor sospecha». Y como yo venía a acostarme antes que él se fuera, una mañana me levanté a continuación y lo seguí. «No hay nadie que siga tan bien como yo, señor». Y resulta que lo pillo, sí, a Marius, sí, a Marius, cazando en sus tierras, señor, él, mi sobrino, yo, su guarda. La sangre se me subió a la cabeza y a punto estuve de matarlo allí mismo de tanto como le pegué. Ah, sí, y tanto que le pegué. Y le prometí que cuando usted llegase recibiría delante de usted una paliza de castigo de mi propia mano, como escarmiento. Y eso es todo. Me he consumido de pena. Ya sabe que es lo que pasa cuando uno se siente así de contrariado, pero dígame, ¿qué habría hecho usted? El muchacho no tiene padre ni madre, soy su único familiar, por eso no lo expulse. No podía echarle, ¿no le parece? Pero le dije que si volvía a empezar se acabó, se acabó y se acabó sin piedad. Eso es todo. ¿He hecho bien, señor? Respondí tendiéndole la mano. «Ha hecho usted bien, caballero Es usted un buen hombre». ¿Se levantó? «Muchas gracias, señor. Ahora voy a buscarlo. Necesita el castigo para escarmiento Yo sabía que era inútil tratar de disuadir al viejo de su propósito. Por eso lo dejé obrar a su antojo. Fue a buscar al granuja y lo trajo sujetándolo por la oreja. Yo estaba sentado en una silla de paja con el rostro grave de un juez. Me pareció que Marius había crecido. Estaba más feo que el año anterior con su aire malvado astuto. Y sus grandes manos parecían monstruosas. Su tío lo empujó hacia mí y con su voz militar. —¡Pide perdón al propietario! El muchacho no dijo una palabra. Entonces tras agarrarlo por debajo de los brazos el antiguo gendarme lo alzó del suelo y se puso a zurrarlo con tal violencia que me levanté para detener los golpes. El chico chillaba. Perdón, perdón, perdón, perdón, prometo. Cavalier lo depositó en el suelo y obligándolo a ponerse de rodillas con una carga sobre sus hombros dijo Pide perdón. El granuja murmuraba con la vista baja Pido perdón. Entonces el tío lo levantó y lo despidió con un bofetón que a punto estuvo de hacerlo rodar. Se marchó corriendo y no volví a verlo esa tarde, pero Cavalier parecía aterrado. «Tiene malos instintos», dijo, y durante toda la cena repitió, «Oh, me duele mucho, señor, no sabe usted cuánto me duele». Traté de consolarlo, pero fue inútil, y me acosté temprano para salir de caza al alba. Mi perro ya dormía en el suelo al pie de mi cama cuando apagué mi candela. Me despertaron a medianoche los ladridos furiosos del perro e inmediatamente me di cuenta de que mi habitación estaba llena de humo. Salté de la cama, encendí mi vela, corrí a la puerta y la abrí. Entró un torbellino de llamas, la casa ardía. Cerré enseguida el batiente de grueso roble y, tras ponerme los calzones, Bajé primero por la ventana a mi perro por medio de una cuerda hecha con mis sábanas enrolladas. Luego, tras echar fuera mis ropas, el morral y la escopeta, escapé por el mismo medio. Y me puse a gritar con todas mis fuerzas. ¡Cavalier! ¡Cavalier! ¡Cavalier! Pero el guarda no se despertaba. Tenía el sueño pesado de viejo gendarme. Mientras... Por las ventanas inferiores veía que toda la planta baja no era más que un horno ardiente y me di cuenta de que lo habían llenado de paja para favorecer el incendio. Por tanto, le habían prendido fuego. Volví a gritar furioso, ¡Caballer! Entonces se me ocurrió la idea de que el fuego estaba asfixiándolo. Tuve la inspiración y, metiendo dos cartuchos de mi escopeta, disparé de lleno contra su ventana. Los seis cristales cayeron en el cuarto hechos trizas. Esta vez el viejo había oído y apareció asustado, en camisa, enloquecido, sobre todo por aquel resplandor que iluminaba violentamente toda la parte delantera de su vivienda. Le grité, «¡Su casa está ardiendo! ¡Salte por la ventana! ¡Deprisa, deprisa!». Las llamas, saliendo bruscamente por las aberturas del piso bajo, la el muro, llegaban hasta él, iban a rodearlo. Saltó y cayó de pie como un gato. Justo a tiempo, el techo de la choza crujió por la mitad encima de la escalera que formaba, en cierto modo, una chimenea de fuego desde abajo y un inmenso arrojo se elevó en el aire, ampliándose como el penacho de un surtidor y sembrando una lluvia de chispas. Y en pocos segundos no era otra cosa que un paquete de llamas. Caballier, aterrado preguntó, ¿cómo ha ocurrido? Respondí, han prendido fuego en la cocina. Él murmuró, ¿quién ha podido pegarle fuego? Y yo adivinándolo de repente dije, Marius. Y el viejo comprendió, balbuceó, oh Jesús María José, por eso no ha vuelto. Pero una idea horrible cruzó por mi mente. Grité, —¿Y Celeste? —¿Y Celeste? No respondió. Pero la casa se derrumbó delante de nosotros formando únicamente desde entonces un gran brasero deslumbrante, segador, sangriento. Una formidable hoguera donde la pobre mujer no debía de ser ya más que un carbón rojo, un carbón de carne humana. No habíamos oído ni un solo grito. Pero cuando el fuego ganaba el cobertizo cercano, pensé de repente en mi caballo y caballer corrió a soltarlo. Nada más abrir la puerta de la cuadra, un cuerpo ágil y rápido pasando entre sus piernas lo hizo caer de bruces. Era Marius, que huía todo correr. El hombre se incorporó en un segundo. Quiso correr para atrapar al miserable, pero... Comprendiendo que no lo conseguiría y enloquecido por un irresistible furor, cediendo a uno de sus impulsos irreflexivos, instantáneos, de esos que no se pueden prever ni refrenar, cogió mi escopeta que había quedado en el suelo muy cerca de él, se la echó al hombro y, antes de que yo hubiera podido hacer un movimiento, disparó sin saber siquiera si el arma estaba cargada. Uno de los cartuchos que yo había metido para anunciar el fuego no había salido y la carga, alcanzando al fugitivo en plena espalda, lo tiró de bruces, cubierto de sangre. Enseguida se puso a escarbar la tierra con las manos y las rodillas como si hubiera querido seguir huyendo a cuatro patas. Como las liebres heridas de muerte que ven acercarse al cazador. Corría hacia él. El muchacho ya agonizaba. Expiró antes de que el fuego se hubiera apagado sin pronunciar una palabra. Cabalier, en camisa, con las piernas desnudas, permanecía de pie cerca de nosotros, inmóvil, al helado. Cuando llegaron la gente del pueblo, se llevaron a mi guarda, parecía un loco. Comparecí en el proceso como testigo y conté los hechos con todo detalle, sin cambiar nada. Cabalier fue absuelto, pero desapareció ese mismo día. Abandonando la región Nunca he vuelto a verlo Esta es, señores Mi historia de caza Fin